como ustedes saben nosotros nos caracterizamos por hacer entrevistas muy puntuales a personajes muy importantes hoy tenemos un personaje importante y una entrevista muy puntual se trata de jorge peña abogado especialista en derecho laboral que con quien vamos a conversar acerca de los derechos y futuro de empleados públicos en transición del nuevo gobierno así es que jorge buenos días jorge cómo estás <coughs> Buenos días Jorge Peña, cómo estás? Un abrazo virtual para todo el elenco desde acá y a los televidentes también. Gracias. ¿Cómo no, gracias. Igual para ti un gran abrazo desde acá, mi querido amigo. Mira, okay. la pregunta básicamente es qué pasará con los empleados, con los empleados públicos después en el, en, en el proceso de eh, cambio de gobierno, de transición desde el punto de vista legal, desde el punto de vista laboral. Bien, gracias. Fíjense, más que en cualquier otra ocasión, en esta eh, es más notorio eh, el, la opinión pública, la, las inquietudes y, y las dudas que hay alrededor de los de servidores los públicos, porque los acontecimientos pasados... Eh, más reciente no era tan, no se proyectaba tanto la actividad que se proyecta, pudiera haber en la desvinculación de muchos servidores públicos que están en las diferentes instituciones y que en ocasión del cambio de gobierno, pues eh, es obvio que habrá una gran actividad en ese sentido. Una parte eh, tiene sus niveles de protección, de acuerdo a la ley y una parte muy significativa es para afuera que va como era un eslogan de la campaña pasada. Pero lo cierto es que el Estado ha crecido mucho y ha crecido en cantidad importante de empleados públicos. Al, al día de hoy estamos hablando alrededor de mil servidores públicos que tiene el Estado Dominicano desde el punto de vista de todos los estamentos partiendo de los que están formalmente registrados en la Tesorería de la Seguridad Social como dependiente de, del Estado Dominicano. unos Es eh, un 28% aproximadamente de lo que es la emplea formal que hay en el país. La República Dominicana incluso está en el cuarto país de América Latina que tiene más empleados públicos proporcionalmente hablando de acuerdo a los a, a, a la a las personas que están eh, formalmente vinculadas a un puesto de trabajo. En ese sentido, hay todo todo un escenario en estos días porque los aprestos de un cambio de gobierno genera toda esa situación. Y hemos estado dando algunas pinceladas con relación a los derechos que la ley establece para aquellos servidores públicos que pudieran ser desvinculados en los próximos días y unos que también tienen algunos niveles de protección. Y hablábamos incluso de la categoría de empleados que hay en la administración pública, lo que son de libre nombramiento o remoción, que son aquellos de alto nivel o de confianza, que normalmente están, son parte del gabinete de una gestión, los que son de carrera, que son aquellos que han sido incorporados a la carrera durante años o que han entrado a un puesto en la administración pública a través de un concurso de oposición que habrían ganado. Los de estatutos simplificados, que son aquellos de menor categoría, que pertenecen a los grupos ocupacionales 1 y 2, que tiene mayormente que ver con los de servicios generales. Los auxiliares, el personal de apoyo, personal administrativo y los empleados temporales que son aquellos que tienen, es, están desempeñando una función en un puesto de carrera, pero no son de carrera y son temporales y tienen también eh, ciertos derechos. La ley entonces establece eh. para ellos unos y otros algunas prerrogativas. Jorge, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, Francis, un abrazo desde aquí. Una pregunta para que nos orienten en esta parte, porque eh, eh, ha hecho una especie de recuento de, de, de las garantías o de la relación laboral con el Estado. Hay un, una inquietud y sabemos, yo decía esta mañana, que hay un, una fase en que se registra, no, no están cotizando una cantidad de empleados de... de, de, de privados en estos tiempos se puede cancelar no vamos a hablar de la, de, la, de la transición se puede cancelar personas según la situación que estamos viviendo y qué consecuencia eso traería si lo hacen bueno desde el punto de vista legal es posible ahora desde el punto de vista de la situación particular que vive la república dominicana que es un periodo especial no solo para el país, sino para el mundo. Eh, debe haber niveles de prudencia en el proceso de transición, en, el, en las oportunidades que deban tener los que deban ocupar las diferentes instituciones del gobierno y los que deban salir por haber agotado, porque ya este, el, la oportunidad que están teniendo los que están debe ser para otros eso Es una dinámica normal, pero en esta ocasión especial quizás se llame mucho a la prudencia y yo sé que muchos van a ser prudentes, aunque hay otros que van con mucha hambre de poder sí, y van a, probablemente a abusar de, de muchos, independientemente del derecho y la facultad que tengan. Las desvinculaciones masivas es, también generan situaciones, reacciones que eh, el... el el simple uso del derecho no es suficiente porque también hay una figura eh, jurídica que se llama el abuso de, de, de, del derecho. O sea, tú, puedes, tú no puedes abusar de manera razonable del derecho y la facultad que te da la ley. Sí. Y eso puede generar situaciones de orden social y puede generar también reacciones de orden judicial. Sin embargo, hay que decir, desde el punto de vista legal, la ley otorga a los nuevos incumbentes la posibilidad de establecer su gabinete, de sustituir personal, de pero garantizarle los derechos a los que deban ser desvinculados desde el punto de vista de las indemnizaciones te laborales los derechos a los derechos adquiridos y liquidaciones correspondientes, como dice la ley 4108. Sí, correcto, que va a depender de la situación particular de cada trabajador. Va a depender qué puesto ocupa qué tiempo tiene laborando, a qué grupo ocupacional pertenece, eh, si es un personal de confianza, de libre remoción, de estatuto simplificado, si es de carrera. De, de hecho, a los empleados de carrera es, eh, son intocables desde el punto de vista de la desvinculación. Una desvinculación eh, se contrapone con la constitución de un personal de carrera. Y en ese sentido... Solamente hay excepciones muy muy especiales para esa posibilidad. Si se trata de un cargo que no habiendo vacantes, hay que suprimirlo y no habiendo vacantes para colocar a ese empleado, entonces Carolina. se puede separar Jorge. pagándole Ajá, una excelente. indemnización. Jorge, escúchame eh, Carolina, a propósito Jorge. de que él habla de, lo, de los eh, empleados de carrera, ¿verdad? Eh, a propósito, eh, buen día Jorge. Nosotros Buenos como abogados sí sabemos lo que es un, un empleado de carrera, ¿verdad? Una persona que está en una... En una... Pero para el público en general, ¿pudiéramos identificar eh, eh, lo que es esto? Sí, sí, claro. El empleado de carrera es aquel que entró, ingresó a la función pública a través de un concurso de oposición en algún momento. Y, y esa forma de entrada, eh, cumpliendo con todos los requisitos que están previamente establecidos le, eh, y, y habiendo concursado para un puesto de carrera, entonces ya tiene la protección desde ese punto de vista. Hubo todo un proceso en los últimos 10, 15 años en la República Dominicana a partir de la promulgación de la ley 41-08 que incorporó durante estos años hasta el 2016 a muchos empleados que aún no habiendo entrado por concurso tuvieron la oportunidad de, de ser incorporado a través de unas evaluaciones que hacía el MAP y hay muchos que hoy son de carrera que fueron incorporados en esa forma pero ese periodo venció hasta el 2016 y todos aquellos que habían ocupado puestos de carrera hasta el 2008 antes de la vigencia de esta ley 4108 y, y no fueron incorporados desde el 2008 al 2016 pudieran todavía estar en el Estado pero no son empleados de carrera aunque estén ocupando un puesto de carrera y en ese sentido esta persona puede ser desvinculada solamente que al ser desvinculado estos deben pagársele a ellos la indemnización correspondiente de un, un mes de salario por cada año laborado en el Estado hasta 18 hasta 18 salarios que se le deben pagar. Jorge. Es, en ese sentido, eh, le, le, le, le repito, los empleados de carrera son aquellos que han ingresado a la función pública, habiendo cumplido con un protocolo, con unos requisitos de concursos o de incorporación formal a través de los procedimientos que establece el Ministerio de Administración Pública durante los años del 2008 al 2016 en incorporación. Y por concurso en todos estos años, incluyendo los más recientes. Eh, mira, hay una amiga eh, Carolina, te saluda Jorge, hola. Un abrazo, Carolina. Igual, corazón. Mira, hay una amiga televidente que te hace una pregunta y en ese mismo orden yo te, te la haré más específica para que nos deje una respuesta más ampliada. Maciel dice lo siguiente: Los empleados del sector administrativo, llámese conserje, mayordomo, etcétera, el sector educativo van cancelados. Dice ella otra pregunta: Los empleados de una escuela. ...que me reservaré el nombre, van a tener ahora en octubre un año laborando en dicha escuela porque es nueva la misma. ¿Qué pasará con esos empleados si los cancelan? Dice, ya les toca liquidación. Entonces, eh, más o menos la pregunta que te voy a hacer es un tanto parecida... Tú especificaste y aclaraste muy bien eh, Cuáles son los empleados de carrera Los que no deben de ser tocados los requisitos Ahora, a nivel institucional Podemos destacar o definir eh, Si hay algunas u otras instituciones del Estado En las que sencillamente el personal No puede ser eh, cancelado eh, masivamente Por decirlo de alguna forma eh, Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Sabemos que los médicos no pueden ser cancelados Pero el, la, la otra parte del personal Sí. Hay instituciones que son intocables su, sus empleados en lo que tiene que ver con la suspensión, con la cancelación. No sé si sí, claro. Mira, hay un concepto general de lo que es la administración del Estado. La administración del Estado es muy abarcador e, e incluye a, a los que son servidores públicos desde el punto de vista de los poderes públicos, de, del Poder Ejecutivo, Legislativo y eh, Judicial. Y, de, y la gran amplitud de lo que es el gobierno central, la administración central del Estado. es Hay unos, unos empleados de carreras especiales como, como el, el, el sector de, de, de, del Ministerio Público, lo de carrera diplomática, los de la parte sanitaria, y ahí incluye... Eh, el personal médico, y hay otros que están protegidos por regímenes especiales como el caso de los maestros. O sea, eso son es personal intocable y eso lo sabemos. Hay instituciones que por su quehacer, por, por la, la, la función esencial que realizan en el Estado, eh, tienen un gran personal que es mayormente de carrera. Pero también hay un personal de apoyo. En el caso del Ministerio de Educación, el personal administrativo es el personal de apoyo y es un personal removible, es un personal que pertenece a los grupos ocupacionales 1 y 2, los conserjes, las secretarias, eh, guardianes. Todo Por ejemplo, de... Jorge, el ban ban entidades eh, como el Banreservas, Reservas, que sabemos que es una entidad del gobierno, que hay gente que no es de carrera, pero que están ahí. y ¿Cómo se maneja eso? van para afuera sí, todos el banco de reservas igual no es de carrera especial, pero uh -huh. casi todo el personal que pertenece ahí eh, a, es de carrera precisamente porque el trabajo técnico y profesional Necesito. que ahí se desarrolla eh, hay todo un procedimiento que se agota para la incorporación a los diferentes puestos y, y la gran parte de ese personal es de carrera, sin embargo hay un, un gran, una gran cantidad de personal de apoyo que no es de carrera y en este caso no es ellos no son servidores públicos regidos por la ley 4108. Es importante que haya hecho esa pregunta porque los, los del Banco Agrícola, los del Banco de Reservas, los de INESPRE y algunas instituciones del Estado, a ellas se le aplica el Código de Trabajo. Y por tanto, es un régimen totalmente diferente, que en un audio, no sé si lo habrán escuchado, que traté de explicar, aquellos que se rigen por la ley 4108 y lo que se rigen por el, por el Código de Trabajo, es totalmente diferente. De tal manera que a esos del Banco Agrícola de Reserva y esas instituciones financieras de transporte industriales, que aunque sean del Estado, se le aplica el Código de Trabajo por aplicación del principio número 3. El principio fundamental del Código de Trabajo que establece algunas instituciones públicas que son regidas por el Código de Trabajo y a ello aplica un tipo de liquidación totalmente diferente, ya vinculada al, a, o similar a lo que es las del, los del sector privado en ese sentido. Mira, Jorge, eh, te escribe eh, José Frías de genau escribe los empleados que fueron nombrados por concurso un mes antes de las elecciones pueden ser sustituidos... Si el concurso, si el concurso, porque las instituciones públicas están llamando a concurso de manera permanente y eso tiene un rigor, eso tiene unos requisitos, eso tiene unos pasos y si el concurso cumple con todo ello, no importa, ahí no se, no se establece un, un momento especial donde no pueda hacerse concurso. Otra pregunta. Si cumple con todo ello y pasó, pues nada la hora, a veces crea su eficacia, que en un periodo especial de transición se desarrolle en concurso y eso puede ser revisable. Pero al a revisarlo, si con todos los requisitos, no hay forma de que se pueda eh, echar hacia atrás o dejar sin efecto, eh, legalmente hablando, por el hecho de que haya sido en un momento de transición. Ok, mira eh, Jorge, escucha, eh, Inés Agustina hace una preguntita. Tengo ocho años trabajando, no soy de carrera porque hicimos el curso, pero nunca me llamaron para la evaluación. Me tocaría liquidación. Yo le pregunto que en qué área trabaja. Supongo que en el sector educativo. Si tiene ocho años trabajando, primero hay que saber qué claro. función realista. Claro. Porque si no, no cae dentro de los grupos ocupacionales que hemos hablado. Hay cinco grupos ocupacionales. Los otros tres grupos ocupacionales son los técnicos, que son aquellos... Eh, el técnico que requiere para su desempeño de, ciertas, de ciertos requisitos, experiencia y, por, y cierto tipo de formación, el grupo ocupacional número 3 lo, el grupo prof, de profesionales que es el número 4 que ya requiere cierta capacitación, cierta preparación profesional especializada para el desempeño de ciertas funciones y esos son tanto el, el 3 y el cuatro, esos grupos ocupacionales son proclives, son eh, tienen tendencia a ser puestos de carrera, puestos de carrera. mira okay. eh, okay. ocupacional número cinco, que tiene que ver ya con el personal de alto nivel, los encargados de área, departamentos, es, y, y ya ese personal del staff. De, de, de, de una gestión en una institución pública. Bien, tenemos otra pregunta para ti, ya una última pregunta de un amigo televidente. Adelante Carolina. Hay varias, pero no vamos a poder eh, pasar sí, todas. Adelante Carolina. Dice, los empleados, eh, dice, vamos a ver, porque son muchas, el licenciado Alberto dice, buenos días. Carolina, pregúntale a Jorge si los directores regionales y técnicos y directores de distrito, en el caso de educación, son removibles. Lo que hay, ahí se desarrolló un concurso que, al igual que en algunos aspectos del Ministerio Público y, y algunos algunas ponderaciones que hacen los que irían a ocupar el Ayuntamiento del Estado eh, en los próximos días, eh, plantean una revisión de, de, ciertos, de ciertos procedimientos que, según ellos, eh, no habrían cumplido totalmente, cabalmente, con... Con, con los requisitos legales. Es, en ese sentido, los, los de distrito, eh, todo el personal, incluyendo de distrito regional, que, que pasó un concurso cumpliendo con todo el rigor, tiene en principio la protección de la ley. Tiene en principio la protección de la ley. Yo personalmente tengo mis reservas en ese sentido, porque entiendo que esos son puestos que están muy eh, afianzados en una gestión de gobierno en una gestión eh, de, de un ministerio parecen de libre más... emoción, ¿verdad? sí, sí, sí yo, yo soy de los que entiendo que esos son puestos políticos diferenciales y deben gracias. hacer cambios gracias Jorge, muy agradecido por gracias, tus muy orientaciones y bueno, ¿Y si pienso es? que a las demás Pero... personas eh, pudieran acercarse al, y, al licenciado y, y, Jorge Peño. Jorge, si ¿sí puede ¿Me escuchas, Jorge? Para que dé sí, tu sí, dirección, sí, el teléfono, para el que teléfono. la gente se acerque a ti. Y las redes. A lo que tienen inquietudes, que nosotros estamos a la mayor disposición de orientarle y de serle útil en cualquier inquietud que tenga. Pueden eh, registrar mi número, el 809-258-9600. Repítelo, Jorge. 809-258-9600. Ok. Sí, correcto. Y, y pueden preguntarme en cualquiera de las redes sociales eh, con Jorge Peña. Así okay. si me encuentran y también pueden preguntarme en cualquiera de las redes sociales. Como no, gracias a Jorge Peña, quien nos ha orientado bastante bien con relación al tema eh, que tratamos, derechos y futuro de empleados públicos en época de transición.